La semana de, de la velocidad que vivió la provincia aquí en el Autódromo de Rafaela, un éxito total. No solamente mucho público, buen clima eh, y el deseo de seguir repitiendo estos eventos en la provincia. Eh, la gastronomía, la hotelería de toda la región eh, trabajando eh, a pleno, son los eventos que queremos en una Santa Fe turística, el automovilismo tiene mucho para darle y hay que aprovecharlo plenamente, hay que hacer las inversiones, acompañar eh, a cada uno de los organizadores para mejorar los escenarios y el público lo vamos a tener cuando hay buenos espectáculos y se lo trata con las comodidades que se requieren.